Okay, somos de la familia Moreno Vargas. Eh, conocidos del doctor Nel a comienzos de este año, básicamente por alguien que se había practicado una cirugía previa. Eh, el nombre de nuestro hijo es Christopher, mi esposo Fernanda y yo soy Nicolai. Eh, Realmente el trato ha sido muy bueno, eh, la atención en el hospital, la asociación ha sido el acompañamiento espectacular, y nos han guiado paso a paso, y se crea realmente una comunidad, nos hemos acompañado, guiado, y, y pues esperando tener las mejores expectativas de la cirugía.